Adelante, Julio. Muchas gracias, Amado. Eh, Como no. Francis y Carolina. Buen provecho, Carolina. <ríe> Bien. Es eh, eh, recordarle a la gente que hoy es viernes, que no... Yo, yo, yo mismo me he cedido hoy. He estado demasiado fuerte. Un viernes. A Francis. Sí. <ríe> Pedirle a Dios, dice Francis, por la mañana. ¡Disternimiento! <risa> hay cosas que sacan aún. Entró, entró, entró, Por eso hay que pedírselo <risa> siempre, que eso es muy perfecto. Sí, hay que pedírselo siempre. Ayer eh, estuvimos con Luis Abinader. Envié algunas fotos a producción que la pueden poner en lo que... Hablo un poquito sobre eso pero básicamente mi tema está relacionado con un ensayo científico que se está haciendo para conseguir la, la cura del COVID, la vacuna del COVID y también algo que uno puede hacer en su patio o en algún lugar. Bien, ayer estuvimos eh, caminando con Luis Abinader aquí en la provincia de Duarte e iniciamos entregándole algunas raciones alimenticias a las iglesias evangélicas, a la aparte de alguna junta de vecinos, también a la, en la iglesia católica, en la María Madre, a través del padre Moncho, pues, se estuvo entregando eso. Pero básicamente, el trabajo fue entregarle, eh, perdón, también se, se, se hizo un contacto con, con la Cámara de Comercio, con Fuerzas Vivas, este grupo que... Ha surgido a raíz de esta pandemia, está haciendo un magistral eh, esfuerzo y trabajo, voluntario todos, eh, donaciones, organizarlas en raciones alimenticias y llevársela a las familias más necesitadas. Desde aquí para las Fuerzas Vivas, eh, darle también nuestro apoyo eh, moral y, y también eh, siempre pedirle a Dios que, que le dé salud para que continúen haciendo este trabajo. Eh, básicamente, eh, el recorrido fue para llevar insumos médicos, materiales médicos, a los diferentes hospitales de la provincia. En principio, se trajeron, ¿verdad? Luego vinieron las muestras rápidas que se distribuyeron en todos los hospitales de la provincia. Y en esta ocasión se trajo más insumos médicos. ¿Por qué? Porque hay un asunto que es de suma importancia, y es proteger a todo el personal que labora en los hospitales. Protegerlo porque ellos son los soldados que están de frente al COVID, la línea principal de trabajo contra el COVID. También los que cargan a los enfermos, también los camilleros, eh, los que conducen las ambulancias, los paramédicos, los porteros... ...todo el personal que trabaja ahí, las enfermeras, los doctores... ...el objetivo es protegerlos a ellos... ...para que puedan hacer un buen trabajo y no, y no salgan contaminados... ...porque a la verdad que se exponen demasiado... ...y por eso se trabajó con el Hospital San Vicente de Paúl... Con, ...con el Hospital de Pimentel, con el de Castillo... Y se concluyó en Villarriba. En todos ellos dejando insumos médicos, materiales médicos, trajes de bioseguridad, guantes, mascarillas, entre otras cosas importantes. Lo otro que quiero compartir con ustedes es decirle que hay un grupo de cerca de 80 equipos de científicos que están trabajando, buscando la solución a una vacuna para el COVID. 80 equipos, más o menos. Y hay equipos de ellos que tienen hasta mil científicos trabajando. Y ellos dicen que siendo eh, optimistas, pueden lograr una vacuna después de un año, dentro de un año, dentro de un año. Esto alarga eh, la situación por lo delicado del tema. Pero hay un equipo científico, de científicos israelí, eh, británico, estadounidense, que se está empeñando en hacer otro tipo de ensayo para cortar la posibilidad en seis meses de adquirir una vacuna contra el COVID. ¿Y de qué se trata? Ellos eligen entre 100 a 150 personas sanas, jóvenes, pero que sean adultos dentro del rango de 21 años, 35 años, que estén conscientes de lo que están haciendo y lo aíslan en un lugar especial de trabajo, en un lugar donde se puedan monitorear toda la convivencia diaria, y a esas personas se le pone el virus del COVID a la mitad, a la otra mitad se le inyecta un placebo pero a, a ninguno del grupo se le dice. Entonces, ellos van viendo el comportamiento, el desarrollo, y le van poniendo vacunas. Si se puede decir vacunas ya elaboradas, a ver cómo responden. Si vacunas probadas que no hacen, eh, no tienen efecto secundario en el ser humano. Entonces, le ponen diferentes dos y también van monitoreando cómo van respondiendo. Esto, muchos científicos dicen que pone en riesgo la vida de la persona, en fin, hay una serie de conjeturas, pero ellos justifican en la necesidad de poder lograr una vacuna rápida, lo más rápido que se puede y salvar miles de vidas que Ahora, pues eh, estamos en riesgo prácticamente la humanidad entera. En base a eso, han adelantado con, con muchos resultados y también con resultados positivos la posibilidad de tener una vacuna eh, antes de los seis meses. Lo otro es los remedios, como se le llama, poder aportar. Algunos medicamentos que han usados para otras enfermedades y se han comportado de una manera un poco eficiente, a veces aleatoria y a veces con muy buenos resultados y se están usando bajo la desesperación que hay y muchos de ellos, muchos pacientes, miles de pacientes se han recuperado con, con esos medicamentos que se usan para otra cosa, especialmente eh, este medicamento que se usa para el control de la malaria que la India es un experto en eso, en producción y lo que esperamos es que estos esfuerzos de tantos científicos del mundo pues, puedan ser rápidamente, lo más rápido posible eh, logrados con una vacuna que pueda darle a la humanidad la seguridad de que se puede controlar este virus del COVID, que es un es un SAR, como ya cada uno de nosotros conocemos. Bien, el otro tema eh, va relacionado a una foto que envié de, de último a, a producción. Ahí se ve en la foto, si producción es tan amable y la puede poner, la foto de un muerto ya salió, Amado, la foto. Sí, sí, sí. Está ahí. Está. Está ahí. Sí. No, ahí está la foto. Está eh, ahí la foto. Eh, eso es un solar... Ese no es, ese, ese no es cualquier huerto, ese es el tuyo. <risa> sí. <Pero> está lindísimo, <risa> Fulvio. Felicidades. Eh. Es un solar baldío de una vecina que está en Estados Unidos. A través de su hermano... Qué pena que no lo puedo ver desde aquí. Yo, yo le dije, óigame, pero préstemelo para ponerlo bonito... Y todos los vecinos pues, participan del huerto, también se comen su lechuga. Y ahí vemos cómo se puede lograr que San Francisco de Macorís, con este simple programa, puede ser una ciudad resiliente en asunto de alimentación de huertos. También como se tiene esta lechuga, se puede tener la berenjena, se puede tener el ají, se puede tener el cilantrico el cilantro, diferentes cosas. Y esto da como resultados, espacio de trabajo, en este tiempo de cuarentena yo le dedico una hora, le dedico dos horas, y van los vecinos y sacan su hierbita, en fin, todo esto puede colaborar a generar empleo, el empleo en, en uno de los casos del que sale, por ejemplo, a venderla, el empleo de, del otro que está trabajando y la está llevando, en fin, todo esto puede eh, se, es muy posible que de, dentro de la municipalidad, dentro del ayuntamiento, se puedan hacer estos ensayos a nivel de tantos solares baldíos que se tienen en la ciudad y así incorporar mucha mano de obra, mucho trabajo en muchas personas que necesita un espacio para trabajar. Y de ahí puede vivir. Es un ejemplo que se puede hacer también, con los trabajadores del ayuntamiento. A cada trabajador del ayuntamiento se le puede asignar un solar y Ornato asume y se puede entonces ese solar eh, ponerlo a producir y que los frutos de, de esa producción puedan ser de ese empleado del ayuntamiento, ese empleado de Ornato o de Medio Ambiente, de, de cualquier departamento que sea que quiera que lo quiera hacer y así pues genera también otros ingresos que le pueden ayudar a su vida familiar. Lo tomo de ejemplo porque en estos tiempos de cuarentena es importante hacer también cosas útiles. Muchísimas gracias. Cómo no, cómo no. Gracias a Fulvio Breña por eh, su, uh, su tema, ¿no? Y, y las noticias estas que, que nos trae. Mira, es muy halagüeño escuchar decir que es muy probable que en seis meses tengamos una vacuna. Eso es, eso es halagüeño porque es una esperanza, digamos, muy cercana. Y porque tomando en consideración el hecho de que las vacunas pudieran tardarse más de un año y que esta se consiga en seis meses, pues es una, una verdadera noticia interesante. Así es que ojalá y, y, y eso se, se produzca, ¿verdad? Dime, Francis. Sí, sí. Tú digo yo que dentro de todo esto y que Fulvio explicaba y ya Carolina nos anticipó haciéndonos unas preguntas. Creo que tenemos mucho de incógnita y son las que producen quizás las faltas o la el no sabernos manejar en este tiempo. Y es que a veces incluso ya se ha desmentido que, que la ropa lo cargue. Si usted no ha estado en contacto directo con un estornudo o con una conversación con alguien infectado, y en el ambiente es, pro, es, pro, es poco probable porque a veces nos hacemos la idea de que anda como circulando y no es así. Eso lo dice un estudio de, que, ha, que ha presentado el niño tan y yo voy a hablar sobre estos puntos que quizás vienen también a dar un aliciente a la situación y que nos ayudan a, temerle, a, a no tenerle miedo y a, para poder hablar de convivir, tendríamos que aprender a convivir perdiendo el miedo sobre ciertas incógnitas o ciertos tabúes que hemos tenido porque nos lo van enseñando paso a paso en la medida que lo estudian. Y eso Debemos es importante. Dime. Perdón. Francia, ¿Qué dice Carolina? Deja que por eso termine. No, no, okay, está eh, bien. Okay. Eh. Adelante, adelante, Carolina. Adelante, Carolina. No, no no no no no, es producción producción que no está viviendo constantemente. Sí sí. Ah, okay. la... eh, bueno vamos entonces. Los comentarios de otros son mejor, eh, siempre son más menos no. afección de menos afección para producción que los míos eso pasa ya yo me estoy acostumbrando <risa> también a convivir como el coronavirus. <risa>